Game over, deja llegar los millones y flash De nuevo no me siento bien Salimos para el after tu pilas hasta el cien Ignora el circo que les den Tenemos esta noche y otra que No sobre lo que tengo, Ten. Deja que llegue el cheque te pago la vez Si nos vamos para la fama y amaneces en pijama Seguro que en la mañana te pongo el café, ey. M Arde para mí que me queme Mañana lo cuentas con yenes Johnny sabes bien que lo tienes Te conozco si que le temes Tengo la respuesta en el CD Solo espera cuando lo estrene No le doy más vueltas Me gusta lo que me das Tú elige, yo pago el cover Lo que Y mirar atrás, tu juega Pepe Game Over. Deja llegar los millones.